sino nuestra comunión con Dios Amén, Amén. por eso el culto dominical es muy muy importante si sí tenemos nuestro éxito por el culto dominical cada domingo, cada domingo nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana va a tener crecimiento espiritual va a tener bendición que Dios nos abunde. nosotros alimentamos pero cuando comemos Comida, a la vez que come, ¿qué? Bebida, come, comida solamente no puede sentir bien, no va a estar bien. Pues no malentiende, por favor. Y escuchando eso, ah, para ser salvo, debo obedecer a la palabra de Dios. No, somos salvos ya, amén. amén. Ya, salvos, ¿No? Vivir conforme a la palabra de Dios para ser salvo, para tener vida eterna en el cielo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. amén? amén. Si no hubiera sido cielo o infierno, okay. ¿por qué creía en Jesucristo, en nuestro Dios? para a disfrutar. Si no hubiera sido nuestra vida eterna en el cielo, desde cabeza a los pies, los urbanos y los intestinos, cada coyuntura y todo el que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, que Él siga siendo usado por ti, para que tu gloria se siga expandiendo en nuestra nación. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tiene la Gloria a Dios, Espíritu Santo está trabajando, amén, cobrando, amén, sanidad total en el nombre de Cristo. de tu corazón y a mí que vendía todo todo mi voz Gracias. Y tus ojos se tranquilizaron, ya no brincan. No, pedir, ya no Tiene la fe que ya no le van a brincar más, dice él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Oh, Aleluya. Oh, oh, oh. Llévelo a médico y tráigaselo del pastor Pacheco. Amén. El médico diga lo que es. Aleluya. Que te Siento alivio de mis manos. Yo, yo a. Hará... estar en paraíso, sino en la nueva Jerusalén. Usted ha leído la Biblia, nueva Jerusalén está escrito ahí. Amén. Sí. del cerebro, ¿verdad? Y siempre me apuntaban dolores de cabeza. Estaba dando clases en la universidad y ya llevaba de días con bastante dolor. A veces llegaba a ciudad con dolor, pero siento un, un fuego. Hijo me dolía. Esos son dolores muy fuertes. Cuando llegan las crisis, danle sus dolores. Pero hoy el Señor me ha sanado. Fue bueno, la sorpresa que todo lo que yo le pedí, el brazo ya no le mando. Yo ya voy a ir. Y yo le digo: Bueno, yo voy, que yo sé que mi Dios me va a sanar. Y ahorita me en el seno izquierdo, un quinter y no toco la pelota. El bien, el... Bien, y el y... Mi nombre es César Santimo, me compré en la emanación de Hermano Tolosa y hace muchos años, hace como 14 años, tuve un accidente. Y de año y medio para acá eh, me ha apreciado ese dolor, que no puedo hacer un poquito un y ni hacer fuerza ni nada. Y le he pedido al Señor pues me y que en todo el tiempo de Dios que sí. Quería ir a la cruzada de la, la noche, no pude ir, pero hoy el día de hoy y vine con la fe Y así experimento. yo experimentó? un fuego en la parte del dolor. ¿Y qué no podías no hacer? Movimiento bruto. Así. No podías hacer movimiento bruto. Pero, Libre. Libre. Gloria a Dios. ¿Qué es el Sentí un frío muy fuerte en la parte de mi brazo. dolor muy fuerte en este brazo de hecho no podía ni dormir eh, eh, ya tenía que estar tomando el medicamento y o sea presionar o sea, la mano cerrar la mano el dolor lo sentía muy fuerte acá en el codo a veces tenía que colocarme una venta y colocarme un sol hasta allí para poder eh, para poder medio calmar el dolor este el dolor se fue gracias a dios sí aleluya en medio de la oración, en medio de la oración. Y, y ahora qué puedes ]arte? hacer cerrar mi mano verdad, y no siento el dolor que sentía tan fuerte en el codo. ya no puedo hacer, ya puedo cerrar la mano, ya puedo vivir más rápidamente para la mando Levanta su brazo, señor. ¿Cuántas de las coronas hicieron? Los coronas en los riñones, que no podía debajo, porque tengo tiempo, para que no deje. Ya voy a ir, y este brazo que me da la cuando cuando está bien, cuando bien, cuando bien. El dolor que me da, que compensa, yo creo que más de un año con dolor y más de un año Con dolor de el destello, ¿verdad? Que no me podía tocar De hecho, cuando me voy a bañar, tengo que bañar así con cuidadito Y tratar el seno con cuidadito, ¿no? Y acostarme también con cuidadito ¿no? Y cuando me cuesta el lado, no puedo con el dolor Me da todo, Entonces, ahorita bueno, me incliné, ¿verdad? para recibirme oh, mi, mi sanación, mi milagro que he estado esperando en esas cuatro áreas de cuatro que vino a mi casa. Eh, no había... Pero me toca aquí y me doy a...